Daremos inicio a explorar las diferentes herramientas y recursos electrónicos que tenemos a su disposición. En los banners de color amarillo daremos clic en la primera herramienta que se llama Descubridor. Esta herramienta permite realizar búsquedas de información en la mayoría de los recursos electrónicos que tenemos. Iniciaremos colocando una palabra clave. preferiblemente en inglés. En primera instancia, conoceremos los resultados de búsqueda. A mano izquierda, accederemos a una serie de filtros, los cuales debemos utilizar para refinar la búsqueda de información. También existe la opción de búsqueda avanzada. Aquí, Utilizaremos los operadores boleanos, los cuales se conocen en el curso virtual de Estrategias de Búsqueda de Información, nivel básico. Después de realizar una ecuación de búsqueda de información, visualizaremos que los resultados de búsqueda han disminuido. Luego, aplicaremos los filtros. Limitar a... Enlace al texto completo. Documentos que se encuentren en el repositorio institucional. Seguido de la fecha de publicación. Aquí limitamos el tiempo que queremos que nos recupere la información. Tipo de recurso. Pueden ser publicaciones académicas, libros electrónicos, revistas, informes, entre otros. En Mostrar más veremos las diferentes opciones adicionales que tenemos. A medida que vamos aplicando un filtro, nuestros resultados de búsqueda van disminuyendo. Podemos utilizar filtros de materia, editor, idioma, entre otros. Una vez refinamos nuestros resultados de búsqueda, seleccionaremos el material de nuestro interés. Para visualizar aquel material, damos clic en texto completo en PDF, le damos en la opción Registrarse para acceso completo, ingresamos nuestro usuario y contraseña. Una vez nos autenticamos, accederemos al material completamente en PDF. En la parte izquierda visualizaremos toda la información sobre el material, como el autor, el año de publicación, la editorial, entre otros. También tendremos acceso a la tabla de contenido. Al frente de cada capítulo nos aparece la opción para descargar. Podemos navegar de capítulo en capítulo. Crear una carpeta, añadir el documento a esta carpeta, guardar páginas, enviar páginas por correo electrónico, imprimir. También tiene incorporado la opción de citar. En este caso, el descubridor nos muestra las diferentes normas en las que realiza la citación. Seleccionamos la norma que aplica en nuestro caso. Aquí, la podemos seleccionar, copiar y pegar en nuestro documento de trabajo. También tiene incorporada la opción de diccionario. Aquí podemos colocar un término que queremos que nos dé su definición. También la opción de exportar. Aquí seleccionamos el tipo de formato y a qué gestor bibliográfico lo queremos exportar. El enlace permanente es la URL del documento como tal. También tenemos la opción de almacenarlo en nuestro Google Drive.